Mrs. Carrington Hoy, testimonio de la querida Mirad, así he terminado por intentar ser una mujer de provecho y por defender al hombre que amé Howard Carrington Fui tu amante secreta durante 20 años. Estar en la sombra no es fácil. Ni pasar tu vida y tu muerte. Mientras tú realizabas una vida pública. Negocios. Y al final... Al final te casaste con esa arpilla de leona. Pero se acabó, ¿verdad? Ahora todo el mundo sabrá quién soy y tendré lo que me pertenece. ¿Verdad, Pablo. Siempre me diste todo lo que quise, salvo una vida juntos. Pero ahora la tomaré por mí misma si es necesario. Leona ha conseguido esquivarme un par de veces, pero así acabó. La venganza. Será terrible. Mrs. Carrington, segunda temporada Colabora con el crowdfunding para hacer la realidad